Todos necesitamos una casa en la cual vivir, pero te has preguntado si en la casa que actualmente vives te brinda las condiciones necesarias para hacerlo de manera adecuada, no solo por su funcionamiento o estética, sino también por la parte fisiológica. Esta última ha sido delegada dentro de la práctica en la arquitectura contemporánea, sustituyéndola o complementándola con equipos mecánicos. Sin embargo, es de vital importancia que retomemos estos estudios para que cada día desarrollemos construcciones con mayor eficiencia energética. Hola, soy David de Gintewanen y en este video hablaremos de la interrelación entre el ser humano, el medio ambiente y la arquitectura. Comencemos con algo fundamental. ¿Cuál es la función de la arquitectura? La arquitectura nace para responder a las necesidades de supervivencia del ser humano o de los seres vivos en general. También los animales hacen arquitectura. Esta tiene que proporcionar las condiciones necesarias que el clima no permite. Es nuestra segunda piel, nuestro órgano de protección contra el medio ambiente, ¿vale? Después se suman otras variables de la arquitectura, la estética y la cultural. Sin embargo, su función principal es simplemente es resguardarnos de las inclemencias del medio ambiente con factores de supervivencia y al día de hoy tenemos la obligación de llevarlas a nivel de confort. Uno de los puntos que comenzamos el video eh, es de que se nos ha olvidado esta parte que construimos para humanos, para seres vivos. Se nos olvida porque para el sistema de producción es más fácil resolverlo de una manera sistemática no todo es igual construimos igual aquí que acá por qué porque es más barato porque es más asequible para la gente pero esto está saliendo a largo plazo mucho más caro no solo para los habitantes sino también para el medio ambiente comencemos por entender dos conceptos básicos la supervivencia del ser humano y su confort donde la supervivencia pues no es más allá que la conservación de la vida no hay que darle más vueltas sin embargo, el confort lo podemos definir como las condiciones que nos proporcionan bienestar físico y psicológico para el pleno desarrollo del ser y sus actividades. Una vez entendidos estos dos conceptos, los podemos relacionar directamente con el ser humano y el ambiente. Pero, ¿cuáles son las condiciones del ser humano para su supervivencia y el confort? A continuación, veremos varias de las principales características del ser humano para su supervivencia y su confort. Daremos inicio con la acústica. ¿Alguna vez has deseado que tu vecino no te prenda la licuadora a las 6 de la mañana? ¿O has estado caminando por la acera o manejando tu coche y una ambulancia llega a un lado porque tiene una emergencia que atender? Bueno. Disclameren, y i n t h h u a n e n Valoramos y agradecemos todo el trabajo del personal de las ambulancias y los padres que preparan el desayuno para sus hijos antes de ir a la escuela. Ellos fomentan otra forma de promover la supervivencia. La referencia en este vídeo solo se utiliza de manera didáctica para fines ilustrativos. Gracias, muchas gracias. Los estímulos sonoros pueden estabilizar o perturbar a un individuo. Y está plenamente relacionado con el ruido. ¿Pero qué es el ruido? Lo podemos definir como todo sonido molesto, peligroso, desagradable, inútil, que no permite el pleno desarrollo de las actividades. ¿Siguen ahí? Bueno, para los que se fueron, claramente los saqué de su zona de confort. Continuemos. ¿Cuáles son los intervalos de confort acústico para el ser humano? Vayamos a verlo. En la siguiente tabla vemos condiciones y características del sonido y su confort acústico de los humanos. ¿No? Para entender esta tabla solo tenemos que definir un poco los decibeles. Estos son la unidad de medida para medir la intensidad del sonido. ¿vale? Pero antes de ahondar en esta tabla, me gustaría presentarles a Melquiades. Melquiades va a ser nuestro conejillo de indias en esta explicación. Volviendo a la tabla, vemos que tenemos una columna de confort humano, niveles de sonido aceptables, los decibeles y la fuente de sonido. Comenzaremos por abajo de la tabla, donde tenemos el nivel de confort aceptable. Si vemos bien, podemos tener de 0 a 40 decibeles. Este es el intervalo para desarrollar la mayor cantidad de actividades humanas. Si ven, comenzamos en 0 decibeles, que es el umbral de audibilidad. Seguimos a 10 decibeles, que representan murmullos, hojas del aire, 20, el interior de un teatro vacío, 30 decibeles, el interior de una recámara, esto posiblemente sea el nivel adecuado para poder dormir, para poder descansar. 40 decibeles, el interior de una oficina privada. Como ven, estos son lugares donde el nivel sonoro que se demanda es muy bajo, es muy tranquilo. No podemos dormir con una licuadora, como lo habíamos dicho antes. ¿no? Por lo tanto, de 0 a 40 decibeles es nuestra zona de confort. ¿Cómo te sientes Melquiades? Bueno, parece que Melquiades está muy bien. Si nos vamos a la zona amarilla, que se encuentra entre los 50 y los 90 decibeles, ya vemos que podemos entrar a una zona de confort comprometido. ¿Vale? 50 decibeles, que son medianamente aceptables, es el interior de oficinas públicas muy ruidosas. 70 decibeles, una conversación muy fuerte cara a cara, a un metro de distancia, donde posiblemente el interlocutor nos está gritando. 80 decibeles, un automóvil, motocicleta de alta velocidad, tránsito vehicular pesado, donde esto ya empieza a ser medianamente peligroso. Subimos a 90 decibeles, que representaría un concierto de rock. ¿No? Aquí ya empezamos a ser considerablemente peligrosos, no por el hecho de escuchar rock, sino por el hecho de, de un alto sonido, una alta intensidad de sonido por un prolongado tiempo. Si ustedes ven los videos de sus artistas, generalmente ellos traen tapones para el sonido. ¿Por qué? Porque están expuestos por largos periodos de tiempo a una cantidad de decibeles muy alta. Entonces, consideremos que a partir de estos rangos, 80 a 90 decibeles, ya empieza a ser peligroso para el ser humano. Puede comprometer o disminuir, deteriorar nuestra capacidad auditiva. Y llegamos a la zona roja, peligroso. De 100 a 140 decibeles, donde 100 decibeles podrían ser el interior de un avión de hélice, ¿no? Un helicóptero. Y más importante, 120 decibeles empezamos a entrar al umbral de dolor. Cuando nos duele algo porque nos pegamos, porque tenemos alguna enfermedad, porque es porque algo está mal. El cuerpo nos está diciendo que algo está mal y que tenemos que tener atención. Presta atención a esto porque algo está mal entonces cuidado con llegar a niveles de 120 decibeles y nos vamos a 140 decibeles que sería el sonido que generaría un avión a propulsión a chorro estos si incluso ya hasta pueden romper tímpanos que puede generar una consecuencia mucho mayor al bienestar del ser humano ¿Cómo te sientes milades es hora de correr este fue un recorrido muy rápido acerca del confort acústico, sin embargo existen muchos especialistas que solo se dedican a la acústica. Es un elemento muy importante que mucha gente no toma en cuenta, pero a partir de hoy esperemos que todos nosotros lo tomemos en cuenta. Para el manejo del confort acústico dentro de la arquitectura podemos tomar varias estrategias, sin embargo la mayoría están en función de las características del material, ya que tenemos materiales absorbentes y reflejantes. Espero que te haya servido esta breve explicación sobre el confort acústico. Ahora sabes que es un tema fundamental para la concepción de la arquitectura. La interrelación entre el ser humano, la arquitectura y el medio ambiente va a ser una serie de videos que iremos liberando a través del tiempo. Lo que nosotros pretendemos es de que tengas una conciencia de qué son los aspectos más fundamentales que tenemos que tener en cuenta para generar arquitectura. Si consideras que este es un contenido de valor, te invitamos a suscribirte y darle like al canal. Por otro lado, déjanos en los comentarios de qué te gustaría que habláramos para que en un futuro video lo podamos abordar. Recordando que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los seres vivos cuidando el ambiente. Gracias.